En el vídeo anterior vimos cómo se podían crear vectores a partir de listas, que es la manera habitual de construir vectores en NumPy. Sin embargo, si nos interesa, también podemos utilizar tuplas. Vamos a hacer los mismos ejercicios utilizando tuplas. Para ello, utilizamos nuevamente la función array. Y dentro escribimos una tupla. 3, 14, 15, 92. Hemos creado el Array. No se diferencia en nada al creado con una lista. Lo vamos a visualizar también con Print. Vamos a comprobar el número de dimensiones que tiene. Tiene una dimensión. El tamaño a punto Shape. Tiene cuatro valores en la primera dimensión y finalmente el tipo de dato que tiene con the type son enteros de 64 bits.